¿Sí? ¿Está mal aire? ira? Pues arrancamos, ahora sí, el Deciding Fest. Uh, voy a hacer una sesión de apertura al máximo de breve posible, que llevamos ya un poco retrasos de tiempo, pero vamos a intentar ajustar los tiempos. Ah, entonces, ah, como he dicho antes, arrancamos el Desidim Fest. Esto es una edición ah, muy especial para nosotras porque es la primera sesión que hacemos desde el canódromo. Vamos a hablar bastante ah, del canódromo y, y vamos a hacer una breve presentación o una sesión de apertura sobre ah, qué vamos a ver en este fest y por qué va a ser un fest fundamental en el contexto actual. ¿Está la presentación? Vale. Um, ¿Por qué estamos un, en un momento donde la democratización tecnológica se ha convertido en algo que uh, realmente es una urgencia? Una emergencia uh, colectiva en la que uh, tenemos que actuar colectivamente frente a un reto uh, ahora mismo... Uh, fundamental, que es el de cómo pensamos digamos, la tecnología y cómo pensamos la democratización de la tecnología uh, en este contexto. En este contexto, obviamente, el contexto del COVID, del coronavirus, que no solo ha puesto de manifiesto muchos de, de los riesgos que teníamos asociados a, digamos, a las tecnologías, sino que lo ha amplificado enormemente. De hecho, eso que hace tiempo que venimos hablando, que lo hemos llamado, Susana Subos lo ha llamado el capitalismo de la vigilancia, pues es una realidad, pero una realidad digamos, que gobierna hoy el mundo. ¿no? Y que encima, en procesos de confinamiento, de digitalización de toda nuestra vida pública y privada, pues esto se ha acelerado muchísimo. ¿no? Uh, vivimos ahora mismo en un estado de digamos de, de, de, de control ¿no? No, no, de control absoluto uh, Ingrid guardiola nos, nos habla en su presentación sobre sobre este estado no este estado que pasa, que pasamos de digamos de, de un control absoluto de toda la, de toda la vida uh, pública pero un control que también ha pesado de, de la materialidad a través de las fronteras a. pues a lo digital, ¿no? A través de no, nuestra identidad, de la capacidad de identificarnos, a la capacidad de controlar nuestros movimientos, a la capacidad de ser vigilados y a la capacidad de ser a personas susceptibles a, a pues que estamos permanentemente a intervenidas. ¿no? A Javier Sánchez Monedero también nos hablará de esta no solo de esta vigilancia, sino de este, de este nuevo humanitarismo de vigilancia, cómo se utilizan las tecnologías de control también para, para la acción uh, humanitaria, con todas las contradicciones que esto implica y entramos en una cosa también muy interesante que Eurídez Cabanes eh, nos va a, digamos, menciona también que es la, la gobernanza algorítmica, cómo los, los algoritmos se convierten en motor para la toma de decisiones y para, la, digamos, para decidir sobre nosotros como, como humanidad, como cuerpo colectivo, como personas que cada vez perdemos más la capacidad de, de decidir. De hecho Uh, por men mencionar a, a, a Facebook, no uno de los grandes gigantes, uh, Facebook uh, seguramente hoy es el, uno de los actores más importantes pues, de, de, de los procesos políticos, ya no podemos entender Facebook sin, sin una, una, una campaña electoral sin, sin Facebook, recordemos que es una de las empresas más importantes del mundo y una de las empresas que tiene más capacidad de hoy construir uh, opinión o incluso orientación sobre hacia dónde tienen que ir Uh, pues en, este, en, en este caso, unas elecciones. ¿no? También podemos hablar de la geopolítica de las tecnologías. Uh, se nos ha hecho creer que existe uh, unas, una serie de riesgos sobre utilizar determinadas tecnologías. Pues hubo uh, la batalla sobre el TikTok, ¿no? sobre que era, era perjudicial Estados Unidos haciendo un ataque frontal a TikTok cuando en realidad lo que había es un interés brutal entre China y Estados Unidos sobre uh, determinados modelos tecnológicos. ¿no? El 5G, en realidad, el debate en torno al 5G, es un debate totalmente geopolítico, ¿no? de lucha por el monopolio de una infraestructura entre dos grandes gigantes tecnológicos en el cual nosotros, como ciudadanía, ya hemos perdido esta batalla. Hemos perdido la batalla de las infraestructuras porque 5G, ya sea o de China o de Estados Unidos, 5G es tecnología privativa, es tecnología, digamos, que tiene muchas limitaciones en cuanto a la capacidad del control que debe tener la ciudadanía sobre ella y sobre todo la capacidad de los gobiernos de, de, de tener uh, control sobre ella. O sea, es pérdida de soberanía, pérdida de autonomía y la de capacidad de decidir sobre uh, las, las, la, las infraestructuras tecnológicas que hoy son fundamentales uh, y también, y esto es muy importante, uh, vamos a escuchar hablar, Renata nos va a hablar y nos ha hablado mucho de, de, del colonialismo de, de los datos, ¿no? al final uh, nos encontramos en un momento donde uh, Silicon Valley está construyendo la realidad a su y todo el mundo a su imagen y semejanza. La experiencia de participación en las redes sociales es cada vez más homogénea y más uniforme porque se piensa solo desde una parte del mundo, desde el norte, desde el, desde el norte rico, desde el norte hombre, desde el norte blanco, o sea, desde el norte que piensa y decide cómo debe ser la realidad en el, en el mundo. ¿no? lo hace a través del diseño. ¿no? Aguirre Lobrin nos habla del diseño, cómo este diseño, esta capacidad de, de, de construir las redes nos hace.. él dice, nos hace tristes, ¿no? nos hace, digamos, nos hace a, pues supeditados a, a esta realidad que, que, que decide cómo tenemos que pensar, decide cómo tenemos que que sentirnos, de, de, nos dice cómo nos tenemos que emocionar cuando consumimos uh, contenidos digitales. Y al final, aunque pueda sonar un tópico, pero es, digamos, es una forma totalmente interiorizada, totalmente explícita y totalmente real de manipulación. O sea, estamos, vivimos en, una, digamos, en un contexto digamos, 100% manipulado. O sea, cualquier decisión que tomamos viene afectada por una mediación tecnológica no democrática y totalmente uh, intervenida. Puede sonar catastrófico, pero es por desgracia la realidad en que vivimos y que hemos aceptado, o sea, somos conscientes de eso y la hemos aceptado. Y también está pasando una cosa que, a, que va a aparecer también en este FES y que para nosotros es fundamental, que es este, esta idea de privatización a, de toda la vida pública. La vida pública pasa por las redes, estas redes son privadas, son privativas y hay un proceso acelerado de privatización de estas de, estas, de esta vida pública, lo vemos en las escuelas, Google está entrando uh, de manera totalmente descontrolada en los centros educativos, en las escuelas, con los menores, en las universidades, en cualquier espacio de formación y está decidiendo cómo tiene que ser la educación del futuro. Lo está diciendo también, lo están decidiendo desde Silicon Valley, lo están decidiendo unas pocas personas muy poderosas con muy poco control democrático y sin que la humanidad una vez más tenga voz en este proceso digamos, de, de, pues de, de recuperar esta vida pública que hoy también está en el mundo digital. Pero ¿cuál es el futuro en este contexto? casi, diría distópico, pero es que no es distópico, es la realidad en la que vivimos. Uh, el futuro también es esperanzador, el futuro también es resistencia, el futuro también uh, es capacidad de construir uh, modelos y tecnologías que nos permitan recuperar el control de este, de este contexto. Uh, ¿Y cómo se hace esto? Uh, esto se hace uh, ¿Cómo nos... Uh, a Paz Peña habla de, de cómo digamos, se, se hace corpóreo la realidad en Silicon Valley uh, y pensamos que tenemos, y como esto lo dice el feminismo, poner el cuerpo también en esta respuesta. ¿Cómo vamos a, de, a dar una respuesta a este contexto? Vamos a poner el cuerpo. Digamos, como han hecho siempre digamos, las movilizaciones, los movimientos, las personas que luchan, poniendo el cuerpo, poniendo el cuerpo precisamente, poniendo lo, lo físico pero también lo digital en la... En la en la protesta. También lo vamos a hacer con la radicalidad de la apertura del conocimiento. Tenemos la suerte de tener estos días con nosotros a Alexandra. Alexandra una heroína del siglo XXI, una heroína de la ciencia y del conocimiento abierto que ha permitido que, que el conocimiento científico sea universal y sea accesible a todas las personas que quieran tener acceso. ¿Cómo podemos pensar en un mundo en el que queremos encontrar vacunas y queremos encontrar soluciones para, para los problemas digamos, de nuestra sociedad y restringimos el acceso al conocimiento científico, restringimos con, con patentes y restringimos con grandes cantidades de dinero a pagar para, para consumir estos, estos recursos. Gente como Alexandra, pues un ro la, la Robin Hood del conocimiento que ha hecho este proceso de liberación de, de esta información y que, y que realmente es pues, una contribución magnífica a, lo, a la humanidad y a, su, y a su futuro. También lo vamos a hacer con un, un Internet feminista, una mirada de género, una mirada también de colonial, a entender que las tecnologías son de todas y de todos y que éstas uh, también se tienen que construir en base a los, a los principios del apoyo mutuo, de la sororidad, de Digamos, de, de combatir las violencias frente a este ataque permanente, machista y construido sobre hombres, de los ataques frontales y confrontativos que, que nos llevan al tipo de discusión y debate que tenemos en las redes sociales. También lo vamos a, lo, lo vamos a hacer, hacer con autonomía tecnológica, con soberanía tecnológica de lo físico, recuperando nuestro Internet, recuperando las redes, recuperando el hardware, recuperando las infraestructuras físicas a través de hardware libre, a través de charchas ubertas que también nos van a presentar en este Desinfes, pilotos que estamos llevando a cabo en, en Barcelona para garantizar el acceso a Internet como derecho fundamental, como derecho básico, como derecho que debería estar reconocido y que las grandes corporaciones de las telecomunicaciones deberían poder uh, ser también intervenidas para que en momentos de pandemia todo, nadie se quede sin conexión. Uh, y por último, uh, ¿cómo uh, tenemos que construir otros modelos frente a este capitalismo de plataforma? Existe una realidad política, pero también económica, sobre los nuevos modelos digamos de de construcción de, de la colaboración de la economía a través de, de las plataformas y ya no nos sirve uh, ya no nos sirve digamos, el monopolio de Amazon el monopolio de Google el monopolio de las grandes corporaciones de, de nuestra sociedad digital. De hecho, la alcaldesa de, de París uh, hacía una llamada para ¿vale? que la gente no consumiera en Amazon estas, estas vacaciones. Me parece un atrevimiento político de altísimo nivel porque uh, es un reto fundamental pensar cómo se construyen uh, uh, plataformas cooperativas que tienen la capacidad digamos, de, de redistribuir esta riqueza y no centralizarla como está pasando en este capitalismo de vigilancia. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que tenemos que hacer un gran compromiso global y colectivo, una alianza global por los derechos digitales y por la democratización de las tecnologías donde gobiernos, ciudadanía, organizaciones sociales se junten precisamente con este compromiso que acabe con una pérdida absoluta del control de nuestras vidas en las redes digitales también tenemos que hacer una profunda transición tan tecnológica hacia infraestructuras y software libre. Esto es fundamental. Estamos ya preparadas para hacer este salto. Ya no sirven excusas de que el software libre es minoritario, de que el software libre es solo para frikis y para geeks. El software libre está preparado para dar saltos de escala y está demostrado empíricamente que si hay apuestas colectivas desde gobiernos, pero también desde personas, que este cambio es posible, es real, y no está tan lejos. Y por último, obviamente, esto lo vamos a hacer con, con la gente. Muy rápido, porque hoy vamos a hablar en, en este FES, vamos a hablar mucho de Decidim. Vamos a hablar de Decidim porque Decidim es un ejemplo de cómo se puede hacer software libre desde las administraciones públicas, pero también desde las comunidades, de manera democrática, de manera abierta, de manera transparente. Y cómo desde Decidim queremos contribuir también a este proceso, a esta alianza y, esta, y a esta transición. Uh, Decidim, un año más, uh, más de 200 instancias activas en todo el mundo, 20 países, 120 ciudades, uh, casi 400.000 participantes activos en las diferentes instancias, uh, con plataformas tan significativas como la, uh, la plataforma de, de peticiones de la Asamblea Nacional Francesa, ciudades en Japón que están empezando a utilizar el Decidim, a la Comisión Europea a, para sus misiones abriendo la participación a través de, de una infraestructura como es Decidim, grandes a, federaciones y alianzas de ciudades como es la, la CGLU, que está haciendo también sus asambleas a, a través de Decidim, o universidades a, de todo el mundo. De hecho, en Barcelona también tenemos un... Uh, tenemos un servicio específico donde Decidim se, se, se da como servicio a las entidades y organizaciones sociales de la ciudad, uh, que son más de 30 o 40 uh, organizaciones que hoy ya utilizan a uh, Decidim para hacer sus asambleas, para digitalizar su participación, pero también para articular de manera transparente, abierta, democrática, la experiencia de participación digital y de hecho hemos pasado de este modelo que nosotros llamamos de participación multicapa a la digitalización forzosa, ¿no? es decir, hemos tenido que ir corriendo a las redes en un momento donde nos han casi prohibido ¿no? encontrarnos conjuntamente y por eso necesitamos también estos espacios ricos para, para el encuentro, la deliberación y la democracia. ¿Qué novedades tenemos en Decidim? Tenemos decidimos ah, con plena integración de los que son los encuentros online, decidimos con, integrada con otras herramientas de software libre como es Jitsi que también vamos a, a tener los invitados en este, en este fest. Ah, hemos abierto este año un programa, ah, el programa FEMDEPS, que también lo vamos a presentar, becas de programación para mujeres desarrolladoras que porque queremos también que Decidim sea un proyecto feminista y que también las desarrolladoras tengan un papel fundamental en el diseño de, de la plataforma. Tenemos muchas mejoras en, en presupuestos participativos, uh, tenemos el voto electrónico en una fase final de desarrollo, donde muy pronto vamos a poder votar de manera segura y encriptada a través de, de Decidim. Uh, tenemos uh, encuestas, uh, de hecho, nunca quisimos invertir mucho tiempo en encuestas, ha habido mucha demanda y al final podemos decir que tenemos un sistema muy robusto de construcción de, de encuestas para, para procesos de sondeo, para procesos de, digamos, de información previa, de diagnosis, de, de entender qué está pasando en nuestras, en nuestras organizaciones. Y por último, los debates. Los debates cada vez están más ricos en Decidim. O sea, debates... Uh, con hilos, con incrustación, con comentarios, con adhesiones, con resúmenes de la participación, debates uh, abiertos que van a facilitar esta, digamos, esta deliberación asincrónica que permite decidir y por último, y esta es la cosa que más nos hace ilusión, anunciar que igual que creamos propuestas desde hoy, también en Decidim, las ciudadanas y los ciudadanos, si su organización se lo permite, podrán crear encuentros presenciales, autoconvocatoria de encuentros presenciales, encuentros de deliberación presenciales o digitales no intermediados por parte de la organización, igual que tenemos con las propuestas. Definitivamente el futuro de CIDIM va hacia esta democratización tecnológica, pero también por una democratización de la de la sociedad y lo vamos a hacer también, hemos hablado mucho del canódromo, este es el canódromo, el espacio donde estamos hoy, un espacio que queremos convertir en un espacio de referencia para la inclusión digital, para la innovación tecnológica, para el software libre, para los derechos digitales, un equipamiento que pueda tener una referencia uh, local y también global de, digamos, del reto que tenemos uh, por delante. Y solo para acabar, obviamente, agradecer a todo el equipo que ha hecho posible y que va a hacer posible a este Deciden Fest, a Ángela, que se ha hecho un currazo gigante, a Laura, a Carol, a Pablo, a todo el equipo de Innovación Democrática, a Bru, a Anil y a todo el equipo que vais a estar aquí dándonos apoyo al streaming, a la producción, etcétera, porque van a ser tres días muy intensos. Muchas gracias y empezamos con uh, el primer debate con Ingrid Guardiola.